Pues esto es horror, el horror presenta y hoy toca la review de la película Sonic 2. Empezamos. Y es que hace unas semanas que se estrenó la secuela de, de Sonic la película. Sonic se estrenó hace un par de años. Y recordad eh, que tuvo ese estreno en 2020 eh, y recordad todo lo que pasó con la película, ¿no? Cuando apareció el primer tráiler, ese primer Sonic que, que desagradó a todo el mundo y... Y el director mandó un mensaje, ¿no? Diciendo que había escuchado a los fans y que iban a rehacer a Sonic, que eso retrasó el estreno de la película hasta enero de 2020 y finalmente llegó este Sonic protagonizado por Jim Carrey como el... El malísimo Dr. Eggman. Y siendo una película no excesivamente cara, Sonic costó 85 millones. Recaudó casi 320 en todo el mundo y la gente quedó muy satisfecha con aquel, con aquel Sonic. Una película muy sencillita, muy, muy entretenida, muy para público lógicamente infantil. Y dejó muy buen sabor de boca y se anunció rápidamente una secuela. Se anunció rápidamente Sonic 2. Que nos llega, nos acaba de llegar hace eso, hace dos, tres semanas, ¿no? Que vuelve a estar dirigida por Jeff Fowler y vuelve a estar protagonizada por, por James Masden, por Ben Schwartz como la voz de Sonic, con Tika Sumter como la chica de la película, como, espérate que el nombre ni me acuerdo, Maddie, y se le unen al reparto... Colin Osaugesti, como la voz de Tails, una actriz. Creo que era la actriz que ya le ponía la voz en los videojuegos. Y Idris Elba como la voz de, de Knuckles. Y por supuesto repite Jim Carrey como el malo malísimo. Como el Dr. Eggman, más más desatado y más Jim Carrey que nunca. Una película que... No ha subido mucho el presupuesto. O sea, si la primera película costó unos 85 millones, esta película se estima su presupuesto entre 90 y 110. O sea, nos se han gastado muchísimo más. Curioso, ¿no? Eh, y sin embargo, se, a la vista se ve una película mucho más grande. Produce la misma gente. Es llamativo que está produciendo directamente SEGA. Que eso, cuidando sus productos. Y esta es una película... Una película más ambiciosa, ¿no? Una película de Sonic más, más ambiciosa que la primera parte. Ya no tiene que presentar personajes, ya, como siempre digo yo, va tiro hecho. Y esto a las secuelas, a las secuelas de este tipo de películas, ¿no? ¿Eh? Tortugas Ninja, Sonic ahora, Superman, X-Men, spider-man cualquier superhéroe, cualquier personaje así, le sientan muy bien las segundas partes donde... Ya no tienen que presentárnoslo porque muchas veces son historias que conocemos demasiado bien, ¿no? Eh, nos han contado 100 veces el origen de spider-man 100 veces el origen de Superman... Entonces las, las segundas partes le, le sientan muy bien. Y a Sonic le ha ocurrido exactamente eso, ¿no? Ya, ya no tiene que presentar el universo en el que viene Sonic, quién es Sonic, por qué ha llegado, ya va tiro hecho. Y la película es un continuo homenaje Además, a los fans del videojuego contándonos una historia que más que una película recuerda a un videojuego de Sonic. O sea, una película con un tono muy, muy infantil. O sea, yo fui a verla con mis hijos y desde luego al pequeño, que, que tiene 8 años, es el que salió más encantado. Al mayor, que tiene 12, también le gustó, pero, pero pensad qué tipo de película. O sea, es cine familiar, eh, predominantemente infantil. Esto es Sonic 2, o sea, no nos llevamos las manos a la cabeza. Y está muy bien hecha. Y lo que os digo, está... Lo sorprendente de este Sonic 2 es cómo la película, más que seguir una historia como una película, no con sus tramas, casi parece el guión de, de un videojuego. Eh, la película va como por fases. no Fase en la ciudad, el principio. Fase en, en la nieve. Fase en el agua, fase en el bosque, fase en debajo de, en el templo. O sea, es alucinante cómo... Porque la película vuelve a ser más o menos lo mismo. En este caso, eh, Sonic y, y Tails deben enfrentarse a otro bicho que ha venido de esa otra dimensión, a Knuckles, y deben encontrar un objeto y bla bla bla. El argumento... Yo nunca he sido un gran... Yo en la época Mega Drive Super Nintendo tuve Super Nintendo, así que no soy un gran conocedor de los juegos de Sonic. De hecho, al Sonic 2 creo que no lo he jugado nunca. Sonic 1 sí, el Sonic 3D yo creo no. El Sonic CD también le he tocado. He tocado Sonics, pero de manera... El Sonic manía últimamente en Nintendo Switch sí le he dado, pero... Pero no soy... O sea, si yo os dijera que yo soy un fan de Sonic de, de toda la vida, os, os mentiría. Pero por lo que dice la gente, este juego se parece muchísimo a, al videojuego Sonic 2 de Mega Drive y de Master System. Que además suele ser el, el videojuego favorito de... De la mayoría de los Sonic Maníacos, ¿no? de, de los fans del personaje. Así que es una película eh, muy agradecida en este sentido. ¿no? Eh, vuelve, a, vuelve a tener mucho humor. Los personajes humanos están un poco de soporte. Y además es, es divertido porque los, los actores humanos, los actores eh, los live action cast, eh, son conscientes de que solamente están ahí para, para acompañar. Y lo va a o sea, La película no... Además tiene un par de momentos con bastante humor Con la hermana de la protagonista O sea, la película se, se preocupa por Lo que yo siempre digo, muchas veces El cine infantil o familiar No solo tiene que contentar al niño ¿no? al, al que llevas ¿no? Y le da las palomitas y las monerías que haga el bichito El animalito que habla O, o lo que sea Sino que tiene que ofrecer algo al, al, al espectador adulto Al papá, a la mamá, a los tíos A los abuelos que, que, va, que acompañan a estos o sea, la realidad es que estas películas hacen estas taquillas más tan grandes, o sea, un Sonic y un tal, hace estas taquillas tan grandes porque no solamente va el, el niño de turno a ver la película, con el niño van los padres, o van los abuelos, o van los tíos, o van los primos, o, o incluso van varias veces a la vez. Eh, cosa que no me parece mal, ¿eh? O sea, de hecho, la película, o sea, la película pasa... La película se pasa bastante bien y tiene un handicap interés importante. Sonic, la original, con créditos y todo, duraba 98 minutos, me parece, o 99 minutos. Esta película han alargado su duración a los 122 minutos. una película de dos horas, ¿no? una película infantil de 122 minutos con secuencia post-créditos. O sea, Hay que quedarse a ver una secuencia post-créditos muy chula, pero hay que verla porque efectivamente ya ha anunciado Paramount un Sonic 3. Luego, a nivel visual, pues, pues bien, bien. Ya sabéis lo que siempre os digo yo con, con este tipo de, de producciones, ¿no? Meterse con la fotografía, con la cámara, con la sonorización, con... siempre están bien. Y a efectos visuales, pues la película casi es más a ratos. O sea, estas películas. Son el equivalente hecho en 3D más de lo que sería un Roger Rabbit, ¿no? Más, o sea, son casi películas de animación, ¿no? En el que se involucran actores reales. Que llevamos vistas 2800 O sea, el cine ya nació con personajes reales eh, interactuando con animación. Quizás yo siempre lo digo, quizá el, el tope, ¿no? Fue quien engañó a Roger Rabbit de, de Robert MX. Pero es que hemos visto 2000 algunas interesantes, otras menos, y desde que se en 3D muchas más, o sea, hemos tenido albinas Sardilla, los pitufos, bla, bla, bla. Pues Sonic pertenece más a esa. Este Sonic 2, igual que la primera, pertenece más a esa categoría de películas, ¿no? Que son cine de animación en el que a veces intervienen actores reales. La película ha sido recibida bien por la crítica. Ya os digo que hay gente que comenta que probablemente sea la mejor adaptación este Sonic 2 de un videojuego a la gran pantalla, que no es decir mucho. O sea, si tenemos que decir que la mejor adaptación de los videojuegos es Sonic 2, contando que la primera adaptación al cine fue en 1993, Super Mario Bros. 29 años llevamos de cine de videojuegos, llevado al cine, de videojuegos llevados al cine, tampoco es tanto. Y todos hemos visto un montón. Si de Super Mario Bros. hemos pasado a Sonic 2, es verdad que tampoco es decir mucho. Pero del desastre que fueron las primeras adaptaciones de videojuegos al cine. A encontrarnos Sonic 2 la película es un gran paso. En, en, en Rotten Tomatoes <coughs> tiene un 68% de críticas positivas. Ya sabéis que el tanto por ciento en Rotten Tomatoes no es tanto. So, solo es el número de críticas positivas. Lo hay que mirar la nota media. En Rotten Tomatoes mucha gente se queda en el tanto por ciento. Esta película tiene un 80%. Y, mira qué buena es esta peli que tiene un 80% de críticas positivas. Pero de golpe ves la la nota media y dices, uy, que tiene un 5,2 es positiva la nota, pero o sea, prueba, pero y tiene muchas críticas, que la dan más de un 5, pero cuidado y de golpe te encuentras una película que tiene una nota media de, de un, o sea, un, un tanto por ciento de críticas favorables de un 60, pero de golpe ves que su nota media es de un 7,5 a lo mejor porque está más polarizada bueno, pues esta no está mal porque esta tiene un 68% de críticas favorables, Sonic 2 y una nota media de 6 sobre 10. Así que más o menos la crítica no está... Y en taquilla la cosa... Como ya hemos dicho, el presupuesto es un poquito más que el de la primera película. Este Sonic 2 ha costado entre 90 y 110 millones. Y lleva recaudados unos 290. Sonic 1 recaudó 320. Yo creo que su carrera comercial será, será parecida. Más o menos. De hecho, ya lo, lo que hemos dicho varias veces. Sonic ya, ya está preparando un... O sea, Paramount ya y Sega ya están preparando un Sonic 3 película. Cosa que, que es normal, ¿no? Porque, porque la gente sale contenta, a los niños les gusta y, y no están funcionando nada mal. A mí la película me gustó. Como público adulto, como fan de videojuegos y como que fui a verla en una sala con niños, con más chavales, que, bueno, es una película que, que funciona bien. no Siendo lo que es, ¿eh? o sea, yo siempre os digo... Que a cada película hay que juzgarla como lo que se merece. No quiere decir que yo esta película piense que es una mierda y que por ser para niños la esté tratando bien. No, no, no. Como película familiar está muy bien conseguida. Es una película que funciona bien. está O sea, su propósito como película lo logra. Eso es muy importante. Y es una cosa que, que sí que... Entonces, pues nada. Esto más o menos ha sido esta pequeña... Review de, de Sonic 2 la película. Vosotros, como siempre os digo, dejad comentarios a este o cualquier otro vídeo del canal. Seguidme en redes sociales, Twitter o Instagram, no hay más. Eh, Suscribiros a este canal si os mola el contenido. Y como siempre os digo, siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.